Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. <música> Un que nuevo Porque tú, tú, tú Eres un de craft Hoy os traigo Un jaul de completa De la rebaja y pues nada, pues paso a enseñaros. Compré estos libretillos de Magic Home que son pegatinas, traen 210 pegatinas y son de sentimientos, frases, de hojitas y flores. Estas que vienen en foil, que llevan también sentimientos, y estas que traen corazoncitos. Y esto también se puede utilizar. No Compré este otro también de la misma marca de eh, crete paper de también de Magic Hall. Esto está en 202 y vienen, que no se ven, pero es que sacan. Mira. Este, este, que es como papel velo. Este. Este que son etiquetas. Estas. tienen frase y tal. Estas que son bicicletas, cochecitos, helados, polos, aviones. Estas que me parecen muy bonitas con ese mandala ahí. Y este que también es muy bonito. Y este es de foil. ¿Veis? Que viene también con un mandala. Así se refleja el aro de luz. Es porque está metalizado y claro, se refleja. Bueno, pues todo esto que son en total... 202 tickets después compré esta este libro que trae también una jarta 1163 de magis también y traen, bueno, pues supongo que ya estaréis harta de verla pero yo no porque no la nunca compro de esto ve las paso rápidamente y ya está este sería este y después cogí este otro que trae también 1215 y este me gusta mucho las casitas son las de este libreta que también todo estaba de rebaja por eso cogí estas también que son también pegatinas de american craft ¿vale? de marigold cogí esta colección de marigold Algunos son a doble cara, son 48 papeles Algunos son a doble cara y otro creo que a una sola cara ¿Vale? Y son todo esto Supongo que ya también la tenéis más que vista Pues ya está. Esta la he enseñado un poco rápida porque ya os digo que no hay nada nuevo en el horizonte. Todos son papeles que ya conocéis. Y también pedí algunos sueltos, también de Marijón, de, mmm, alguna de algunas colecciones. Esta, por ejemplo, de Sunidai. Esta. Ah, yo me creí que esta venía en alguna doble cara, pero no, todas son a una cara. Mira, esta, que por atrás va así. Esta. También es unidey, por detrás así. Esta también es unidey, por detrás así. Esta me gusta mucho, por detrás así. Esta no me gusta nada. Esta muy bonita, por detrás así. Esta también es unidey, por, por detrás así. Esta que son los recortables digo yo no o sea, es un papel pero se puede recortar por detrás así este y por detrás va así y de este que yo pensaba que bueno pues tengo otro yo de este de asperita este de merigol aquí viene otro ¿vale? este de carrusel que me gustó mucho la cometa por detrás sí y este de esta como se llama Willow Land que es este y porque estos marcos me gustaban por detrás así este de limones por detrás así este me gusta mucho por detrás así este de ticket por atrás de madera y este que me gusta mucho porque son flores me gustan y este pues esto es a mi compra eh, a lo que a lo que a lo que a papeles se, se refiere que los compré sueltos, porque de estas colecciones ya, pues como que no así que yo creo que esto tiene más mmm, no pasa nada de moda, pero porque son carillos, a lo mejor por pues, los sueltos, que estaban a, a uno estaban a 50 céntimos y otros estaban a 40 y poco este y ya por último voy a quitarlo enseñaros que de este pedido mi joyita de la corona es esta que es la mini cinche que tenía ganas de tenerla y la pillé y os voy a enseñar cómo es la verdad que es una medida os la enseño mira a ver si tengo, la saco mira es chulísimo, ¿vale? esta va enganchada aquí, Esto se baja ¿Ve? esto es para encuadernar esto es para ponerle los guiros y meterlo en las hojas esto es para ya cerrarlo y como siempre, vale esto lleva aquí guay el tope que va aquí metido y aquí pues para cerrar y abrirlo los de estos supongo yo Así que Y bueno, cuando la probemos Pues ya os digo La verdad es que yo con la grande no llevo bien Pero bueno A ver, esta viene en centímetros y en pulgadas ¿Vale? Y aquí viene pues la Las instrucciones de uso Me encantó Cuando la vi dije Yo quiero esta que es muy chiquitita y la verdad es que yo no cuadro tanto. Así que lo mismo la grande la, la pongo a la venta. Veremos. Pues esta que es la cinch enana. La mini cinch. Y bueno, a lo que se refiere en este pedido, pues ya está. Por cierto, que por una vez... Se acordaron de mandarme lo que ofertaban, que era la toalla. Y oh, os voy a enseñar que este pedido está aquí también, porque esta gente nos manda a Melilla. ¿Tú crees en el mayor? Y dice el otro, no voy a creer, si yo vivo en Melilla. Y entonces pues, cada vez que vengo aprovecho y hago un pedido para que me lo manden aquí, porque a Melilla no manda. Entonces tiene que ser aquí. ¿De qué me pedí? Pues os lo enseño. Ya sabéis, de Resin Pro, pues le compré que lo iba a utilizar. Viene con los guantes, lo iba a utilizar ya. Me pedí estos pigmentos, que yo no los tenía, pero me parece a mí que yo... Ah, sí, que Y dos botes de resina. Bueno, dos botes. Un bote de un kilo de resina, de, de un kilo, 600 gramos y un kilo. ¿Vale? La clásica. Esta. Y y de Joroba si tenían 10 pimientos y estos son los otros pimientos que yo no, no tenía más que los que tenía y, y me pedí esto que me gustaron y volví a hacer este fue la verdad es que este fue el segundo pedido porque antes de es que me estaba quedando ya sin resina y, volv, y antes que esa me pedí esta porque quiero pintar la resina y esta resina se, no la puedo pintar bien la pinto con, con esos mismos pigmentos diluidos en diluido en, en la resina UV. ¿Ve? Pero aquí vienen los guantes también. Y compré esta otra resina, que es la resina blanca, que veis, el dibujito, que esta sí se puede pintar. Y entonces con la pintura acrílica. Y entonces me pedí estos dos botes. Esto lo pedí antes que aquello. Pero bueno, me ha llegado todo junto. Y mis pigmentos, que me gustaron mucho. Y como yo no los tenía, dije, bueno, pues me los voy a pedir. Pues nada más. Están siendo mis compritas. Espero que os hayan gustado. Si es así y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Si queréis suscribiros, ya sabéis, aquí abajo hay pone suscribirse, le da, le da la campanita y cada vez que susurro del papel suba un vídeo, pues YouTube en teoría os avisará de que susurro del papel ha subido un vídeo. Nada más si estáis de vacaciones, que paséis unas felices vacaciones y un feliz fin de verano y nos vemos próximamente si queréis y si no, pues muchas gracias por haber visto este. Chao, cuidaros. Pues nada, muchas felicidades, muchas gracias a las nuevas suscriptoras y nada más. De... Nos vemos en la próxima. Y un aplauso y para todas las suscriptoras. Este... Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso es la para. De, este de parte del equipo ¡Bravo! de papel! ¡Qué te venía arriba! De